Este fin de semana llega a Juan Lacase la final Summer Cup 2022 de motos de agua y jet ski. Sábado 14 y domingo 15 de mayo en la Bahía de Juan Lacase. Sábado 14, de 12 a 16 entrenamiento libre y desde las 16 horas picadas de moto de agua y jet ski. Domingo 15, de 10 a 17 horas competencia de bollado y premiación a las 17.30. Este sábado 14 y domingo 15 de mayo la Rambla de Juan Lacase te espera, con feria gastronómica y artesanal, para vivir la final Summer Cup 2022 de Motos de Agua y Jet Esquí. organiza Confederación Sudamericana de Motonáutica y Asociación Uruguaya de Jet Ski y Motos de Agua, apoyan Metalúrgica Pentágono, Montes del Plata, Centro Comercial e Industrial de Juan Lacase, Intendencia de Colonia, Municipio de Juan Lacase, Dirección Nacional de Hidrografía, Prefectura Nacional Naval, Secretaría Nacional del Deporte, Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ministerio de Turismo.